Este es par-impar. Allí tenemos un marcador, ¿lo veis? El de la izquierda para los impares, que son estos de aquí, y el de aquí de la derecha para los pares. El juego es fácil. Cuando yo diga impar o un número impar, los impares se van corriendo hasta lo máximo, la línea de fondo de la pista de baloncesto, y los otros intentan pillarlo. El que lo pilla es el que gana. De acuerdo. Y si digo par o número par hacia la derecha. Y entonces tienen que pillarlo. Si lo pilla bien, que no lo pilla, gana el punto el otro. Fácil, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados, sí o no? Línea negra, que no se coma en la pared. Ah, vale. Perdón. Eh, la línea de baloncesto. La línea de fondo de la pista de baloncesto, que es la negra, ¿vale? O donde está el último. O donde está el último, la última pica, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos. Eh, también vamos a hacer otra cosa. Sí por ahora no llegará, llegará si digo eh, si doy una palmada es par y si, y si silbo y si silbo es impar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¡no! Yo, ya Vale. El eco, el eco. ¿Para, ¿Para qué vales? El marcador. Ya habéis visto el marcador. Pues entonces vamos a hacer más cosas relacionadas con el marcador. Y también vamos a ir dándole ventaja a todos aquellos que vayan ganando. Entonces, ahora, cada una de las picas que hay aquí en el lateral es como si fuese la indicación de un punto. Entonces, cada vez que va ganando uno, nos vamos a mover y en vez de estar en la línea central como ahora, nos vamos a mover a la izquierda o hacia la derecha en función de cuál de la pareja va ganando. Y os ponéis los dos juntos en esa misma línea entre las dos ficas. ¿Lo entendéis? Y si gana él, si gana él? ¿Para acá. Siempre... Dependiendo de si lo pilla, de si lo pilla. Vamos sumando y... ¡Bien! Eh... Luego, si se llega al final de la pista, o sea, a la pica número 5, lo que hacemos es subir al marcador 5 puntos para nuestro equipo. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué número? 3. En caso de que haya duda, porque no se lo pilla justamente en la línea que tiene que llegar, no, no, no. Igual. lo que hacemos eh, es no, un vamos. desempate eh, desde el sitio y sí. sí. eh, lo hacemos con piedra papel tijera, o sea, ¿vale? Bien. Sí. Vale. Eh, Ahora nos vamos a poner espalda con espalda. Bueno, bueno. Bueno, señor, bueno. Bien, en espalda con espalda, solamente se puede pillar cuando estás de pie arriba. No se puede no se puede tirar del pelo para que no suba. No se le puede bajar, los, coger de los pantalones para que... No, ¿Vale? Solamente cuando ha subido puedes pillarlo. Si el otro se queda abajo, lo pilla. ¿Vale? O sea que tenéis que ser rápido y poner las dos piernas en el suelo, las dos piernas en el suelo, venga, y recta, es que ahí está ahí sí, las piernas rectas, venga, piernas rectas, así, piernas rectas, piernas rectas, piernas rectas, piernas rectas. Y a grosso modo es que van los impares van ganando ¿eh? sí. solamente hay una pareja de pares que está ganando sí. todos los demás representante pares de par pares. <risas> o sea no sé qué pasará eh, ahora lo que vamos a hacer es es que lleváis dos puntos sí lo sí. que pasa es que la me han visto engaña, pero Matías, que no te engañe <risas> Asus no la engaña pobrecilla. bueno es... Eh, atento. Eh, además, eh, los números pares pueden ser porque yo diga <risa> lo tiene un hiperactivo número par o porque diga que realicéis un cálculo. No, o sea, digo que realicéis un cálculo. Entonces no voy a decir, ver. por ejemplo, raíz cuadrada de y entonces, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. entonces salimos con el poblado y lo tengo en el medio. No, muy directamente mediamos con el doctor. ¿sí? Queda claro, ¿no? <risa> Pero. <risa> bueno, sí, bueno, no, bueno, ¿qué? No, no. no tengo... Vamos a empezar con una fase. Raíz cuadrada de 169. Va a Eso no vale porque ha llegado, ha dado la qué? hay? no a no llegar? que llegar? no que llegar? ¿A que que hay que llegar? que que Oye, vale hacer cuestiones. ¿Vale Manuel, hacer Manuel, en medio, en medio. No, vale hacer cosas... Pero si estaba ya allí, eh, estábamos en medio. ¿También? Ah, vale, vale. Ah, está, pensaba yo que estaba allí, perdón. Eh, eh, uno puede hacer la estrategia como quiera. Eh. Eh, <risa> Raíz cuadrada de cuatro. Vale, pues... Bien, lo pillado, lo pillado. Bien, todas las palabras Todas las palabras que voy diciendo son acumulativas Que son acumulativas o sea, que todas las palabras estas claves, si digo par, impar, tal, todas son acumulativas. Eh, la cuestión es que veo que a algunos, algunos las matemáticas no le van bien. Así es que vamos a hacerle el favor de hacer algo pues, más bien de letras. Y entonces tenéis que contar las sílabas de las palabras. Y si la sílaba es eh, par o impar, pues tenéis que ver qué es lo que sale, por ejemplo, bueno, preparado, granada. ¡No ¡Vale, vale, vale! La última estafeta. Es ¿eh? Eh, eh, hasta la última estafeta. Si habéis llegado a la última, cinco puntos a vuestro marcador. ¿No os veis? ¿Eh? Sí, y al medio. Cuando eh, cuando se consigue llegar al final, son cinco puntos para el lado de que iba ganando. Y él? cuál era tu pregunta. Campeón. Canción tiene dos sílabas. Dos, dos sílabas, hay un dictón o canción. Estamos en segundo de carrera, no de primaria. Ya podéis sentaros. Vamos. el cero no sé cómo es que espera un momento, parar, parar. ¿a vosotros estáis ya en el 5? esos son 5 puntos venga vamos cinco puntos. <risa> con llegar ya a 5 puntos venga y volvéis es que el último se lo regalamos sí si Kif 20 pon 20 <risa> ponedlo en vuestro sitio, venga rápido ahora eh, el cero como no sabemos si es par o impar vamos a hacer una cosa diferente y es que en el lugar donde estáis ahora mismo lo que tenéis que hacer, vamos a hacer el ejemplo con vosotros os levantáis, yo digo por ejemplo cero y entonces venía a, a la línea central y desde la línea central vais corriendo cada uno a su línea y volvéis al lugar donde estabais tú a tu línea tú a la tuya fija. a la línea, no a la pared y te sientas aquí ah, no, donde estaba yo justo. ¿lo entendéis? ¿Cómo? ¿Eh? La ventaja que ¿La tiene La ventaja que tiene el que va ganando La ventaja que tiene el que va ganando ¿De acuerdo? Vale Jorge está tenso ah, Sergio, Sergio, perdón Vale ¿Preparado? No, no, no he dicho nada No he dicho nada ¿Qué dicho nada. Eso es 10. Relajado, relajado, <risa> relajado. ¡Pero! estáis, tal y como estáis, nos vamos a poner enfrentados, boca abajo, como si fuésemos a hacer flexiones. Y cuando yo diga, empezáis a hacer flexiones. Pues, oye, pensé que no tienes que apoyar las rodillas, son si apoyar las rodillas. No me digas. Venga. Flexiones. Ya. Ya, empezar con las flexiones. Pero. Sentadilla, pero ahora mismo de pie, espalda con espalda. Bueno, ahora vamos a añadir más palabras. Vamos a añadir la palabra pirata, cangrejo y rana, y tal y como estáis. Eh, hacemos lo mismo que con cero pero cuando diga pirata es a pata coja cuando diga rana es saltando a pie junto y cuando diga he dicho cangrejo, a ver quién sabe lo que es lo de cangrejo ahí, muy bien, pero ahí, Vero De los pajaritos nada. ¿De acuerdo? Eh, no, el lateral no. Hasta Tenéis que venir al centro, ir a la línea de fondo y volver. Eh, así es que ya sabéis. Flex, eh, sentadilla, espalda con espalda. No, pero no hace falta que os toquéis. No hace falta que os toquéis. ¡Sentadilla, venga! sitio, venga. Cada uno a su sitio. Rápido, dime Sergio. Él tiene que ir allí y volver allí y volver aquí. Primero hay que venir al centro. Sergio, primero. En esto de pirata hay que, a pata coja, ir hasta la línea central y desde la línea central a nuestra línea de fondo ¿Vale? Venga. Ahora, os ponéis espalda con espalda. Sí, sí, sentado, espalda con espalda. Sergio, Alberto, venga, sentado, espalda con espalda, sentado. Es para que no... ¡Cangrejo! Por favor, eh, ah, 20 a 10 va la cosa. Alberto, ¿dónde va? Por favor, venga rápido, venga, poned adelante. rápido. Le pon 25. Ha ganado, ¿eh? Pero vuelve, vuelve aquí con tu ¿Sí? compañero. ¿Eh? Alberto, que vuelva con Sergio. Alberto, ¿cómo que ¿Cómo que muerto? ¿Cómo que está que hacen pata de coja, pata coja alternativa, lo que significa ir corriendo. No, que cuando he dicho lo de pirata, algunos han hecho pata coja alternativa, lo que es que iban todo el rato corriendo. Venga, os vais a sentar o no? Ah, vale. Camion! Oh. estáis empate y lo ideal sería que algún equipo se destacara entonces lo que vamos a hacer Alberto lo que vamos a hacer es poner algunas palabras para hacer, para hacer, para hacer una competición por equipo que es los pares contra los impares todo a la vez entonces igual que si fuese cero o algo de esto que tenemos que venir al centro Vamos a hacer, con tres palabras, tres cosas diferentes, que son tren, aro y... y caballo. Con tren lo que tenemos que hacer es, todos los de cada equipo, o sea, los pares aquí y los impares aquí, tienen que juntarse y hacer un trenecito. Cuando ya está hecho el tren, o sea, todo agarrado, o por la cintura, o por los hombros, todo agarrado, tenéis que dar la vuelta a vuestro medio campo de baloncesto por fuera de los conos, o de las, o de las picas. Los, los pares por aquí fuera y los impares por aquí fuera. Y tienen que ir todos juntos sin soltarse. Y tienen que salir todos juntos. Sí, soltarse. ¿eh? La regla la entendéis. Sí. ¿A que ¿Sí? No, eso aquí, dais la vuelta o uní en el centro y salir, ¿Vale? Tenéis que uniros en el centro, llegara, pero es todos los pares y todos los dispares. ¿Vale? Y el que gane, pues le vamos a dar 15 puntos. ¿Vale? Eso con el tren. Pero es que tenemos otra que es AR. Y ahora será que todos los de el, los pares se ponen haciendo una cadena aquí y los impares aquí y tienen que desde aquella pica a esta pica ir pasando por el aro sin que se junten y sin soltarse. Eso es día Y luego, y luego, caballo. Caballo significa que nos vamos a poner. Todos por parejas, los del grupo par y los del grupo impar, por parejas pues, en su equipo, de tal forma que tenéis que ir desde el centro a caballito hasta la línea de fondo de la canasta de baloncesto, cambiáis y volvéis. ¿Vale? Entonces. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eh? Silencio. ¿Qué ocurre? Que cuando haya impares, lo que tenéis que hacer es, entre tres, una sillita de la reina, que es que se cogen dos así, cogen. se cogen dos así y uno se sienta en medio, ¿Ok? Entonces, en el, eso es cuando diga caballo. Os subí a caballo y el trío que quede, sillita de la reina. Si se queda alguien suelto, ese equipo ha perdido. ¿Entendéis? ¿Quién no lo ha entendido? Eh, os ponéis por parejas cada equipo aquí y salís a caballito y tocáis la línea de fondo. Os cambiáis y volvéis. Si hay, si, si, hay, si hay unos que sean impares, entonces ese grupo impar tiene que hacer sillita de la reina. Pero lo que ocurre es que no podéis dejar a nadie solo. ¿Entendéis? Y es para coger a los impactos. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Sentada, rápido. Después de tres caballos, vale. sí, claro que! ¡Eh, eh, eh claro, claro. Claro.